Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Seguimos con la comparativa, como os dije, que hemos estado haciendo de, de compresores y en este caso de los Clark Technique y del ART, el KT2A de Clark y el Pro VLA-2 de, de la marca ART. Eh, bueno, lo que he hecho es lo mismo de siempre. Si el Cubase, en este caso, lo que hemos cogido, un bajo que es muy lineal pero que se ha tocado con púa, con bastante intención o fuerza para bueno pues para ver cómo reaccionan los dos los compresores y, y lo que hemos hecho básicamente en, en los dos ya está igualando yo volúmenes ha sido poner reducciones eh, que están en torno a los 6 dB, 6-7 db eh, que en ese tipo de bajos pues es lo normal, ¿no? O sea, apretarles un poquito en en, en compresión para darle, para darle cierta cierta señal plana en no quitar toda la dinámica, o sea, el ataque un poquito abierto como es el ataque que tiene el Clark También lo hemos dejado relativamente abierto en el, en el Pro VLA 2 y con un release un poquito más largo y, y más o menos para que la compresión sea muy muy muy similar ¿no? entonces eh, bueno vamos a grabar como siempre, hemos hecho en el, en el Cubase dos pistas de, de grupo en este caso dos pistas que son mono como veis aquí, dos pistas mono porque el, el bajo en sí mismo está grabado en mono, es una sola pista y las dos pistas mono, en cada una de ellas, le hacemos la inserción de, de la salida externa de la mesa de la Yamaha 01V96. Como os he explicado mil veces, los cuatro Omniaut que tiene, yo los utilizo como salidas auxiliares y lo que enviamos en este caso, bueno, pues por la salida eh, out 1 eh, envío el auxiliar 5, el que envió la misma señal del bajo, como veréis ahora, por otro auxiliar, pero este lo estoy enviando al, al ClarTechnic. Technic y en auxiliar 6 estoy enviando la misma señal de debajo al, al art pro 2 en este caso como es mol utilizaremos el, el de arriba del kt2a y el izquierdo el canal número 1 del, del art vale entonces eh, bueno vamos a hacerlo de lo de siempre bueno después del grupo el grupo que hacemos en, en Cubase es insertamos dos pistas y grabamos el, el grupo, lo que es el retorno, es decir, el bajo vendrá a la pista de grupo y la pista de grupo, la salida, cuando venga de los compresores, la grabamos aquí en, en Cubase. Entonces vamos a, pues bueno, a grabarlo para que lo, lo veamos cómo reaccionan y, y después, por pues, de mi opinión, a ver cuál de los dos en este caso para un bajo funciona, funciona mejor y para un bajo de este tipo, ¿no? que es un bajo de rock y es bastante seguido y tocado con, con púa y con, con mucho pico, ¿no? muchas veces porque le meten fuerte a la, a la cuerda con la púa. Y, y eso hace que, si veis aquí la pista aquí arriba, pues que tenga muchos, muchos alias muchos picos, ¿no? Eh, ¿no? nos interesa que los borre del todo, porque es una bueno pues un poco el rollo de, de la canción, pero si sí nos interesa que en lo que es en, en la longitud de, de compresión, pues tengamos un, un bajo mucho más plano que, que podamos dar luego mucho mejor en, la, en las mezclas, que eso oiga mejor, que se oiga mejor con el bombo y, y por lo tanto que ganemos luego claridad en, a la hora de escuchar el, el tema cuando empiezan a sumarse en muchas pistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como siempre vamos a, a grabarlo y, y luego lo vamos escuchando por trozos poniéndola el bajo como está grabado y, y la vuelta de los, de los compresores. Bueno, pues ya hemos grabado, habéis ido viendo cómo, cómo iban realizando los compresores, más o menos similares en, en cuanto a la, a la compresión que iban teniendo, de unos 6-7dBs. Y bueno, aquí en el ART hemos puesto eh, 4.1 de reducción de, de la ratio, eh, para, bueno, para hacer un poquito, aunque estaba el ataque un poco abierto, para igualar un poco la sensación de compresión que hacen los dos los compresores. Si veis en, en la línea de, de compresión, como por ejemplo veis aquí en esta, en esta parte de aquí que es la parte del, del estribillo hay bastante en cuanto a dimensión, si lo abrimos un poco bastante diferencia en cuanto al resto de volumen de, de audio que se ven aquí en la onda y en cambio si venimos aquí a las a lo que ya viene comprimido aunque se mantienen esos picos de púa que estamos hablando que nos interesa que estén, que estén ahí si veis lo que es la, la media del, del volumen de, del sonido que trae el bajo, se mantiene muy, muy, muy similar en todas las partes. De esta manera, pues den un bajo mucho más, más lineal en cuanto al sonido, para que luego esté en el plano que esté, esté siempre en ese mismo plano. Así que no tengáis cambios de volúmenes como puede haber aquí, a lo mejor entre esta parte y el estribillo, y, y en todas ellas. ¿no? que Aunque el bajo se ha tocado muy lineal también, y, y en cuanto a dinámica muy bien tocado, eh, luego, bueno, pues conviene que, que el compresor haga esta, esta labor. ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a, a hacer lo mismo: vamos a coger aquí trocitos, vamos a ir cortando para ir viendo la comparativa entre el, el bajo en, según está grabado y, y cómo viene después con, con el compresor. Pues, venga. Bueno, pues ya hemos hecho trocitos para, para poder escucharlo. Eh, arriba tenemos la, la pista que la hemos puesto en color rojo, que es el bajo sin comprimir, es un Fender, un Precision lo que pasa lleva unas pastillas sin Dunca no lleva las Fender eh, originales sino, sino unas, unas especiales Simon Duncan debajo que la verdad es que me gusta cómo suena muchísimo el bajo para este rollo, simplemente así, no o sea no hay que meterle nada ni cualizador ni nada, bueno un poquito, pero poco y debajo tenemos el KT2A que lo he puesto en verde el retorno y el retorno al Pro VLA, el, el de ART ¿vale? he puesto más o menos un, un minuto, un minuto y un poquito creo que es para no no darle mucho, mucha vuelta, lo escucháis y, y bueno, pues lo vemos, vamos a ver cómo ha quedado y, y por escucharlo todos, pues opinamos. Venga, vamos a escucharlo. Ok, vale, pues así lo veo, no sé si habéis escuchado bien. Eh, Ponos unos buenos cascos, unos buenos monitores para escucharlo. Y la verdad es que a mí en esta ocasión, como ocurrió con las voces, me gusta más el el y el KT2A. Eh, quizás la compresión la hace mejor el, el VLA, lo hace más drástica, quiero decir, recorta eh, probablemente mucho, mucho más de, de dinámica. También lleva un 4-1. Pero desde luego mola mucho más y, y el sonido que le da así muchísimo más gordo, tanto en graves como en la definición de la púa, si escucháis, se la da el, el clar Technic. En este caso, como fue con las voces, pues yo creo que, que, que me gusta más el Clar Technic para abajo. Y para depende del rollo que quieres hacerle también. En este caso una canción así de rock, que tenga que tener mucho grave y en este caso que está muy bien que suene y la púa que tenga ese brillito, pues la verdad es que viene muy bien este, este compresor. Eh, en caja, como recordáis, nos gustaba más el, el Pro VLA porque le daba más, más definición, más brillo Pero en el caso del bajo yo creo que funciona mejor con, en este caso, el que sea valvular Aunque ya recordáis que, que en la tapa de ganancia se también lleva una válvula Pero no lleva las tres válvulas que lleva el que la lleva en toda la tipuitería, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como os digo, en este caso yo creo que que el vencedor es el Technis, vale. entonces bueno, vamos a seguir viendo otros vídeos, que, que vemos otros temas con, otras, con otros instrumentos para ver eh, qué es lo que elegimos en, en cada ocasión o qué nos parece mejor para utilizar uno u otro. Venga, espero que os haya servido a todos, un saludo.